que la asumió, inteligente, ¿verdad? No dijo nada. Adelante, buenos días. Buenos días, días amados. Buenos días, Yayan. Amables televidentes. Gracias al Padre por la luz de este día. ¿Cómo te fue en el avión? Que Dios nos dé inteligencia. Y no venden ni chocolate. Que nos ayude a comprender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez y junto a mis compañeros estaremos compartiendo este trabajo de tres horas en De Mañana. No sé bien, qué, señor. Muy bien, gracias. Yo no Adelante. Sé, yo no sé cómo me desmontan de Vamos, de un vamos avión? a la pregunta. De <ríe> tía. Te lo digo. Eh, la ignorancia no esperáis, ignorar hey, es no cosa. Eh, eh, ignorar. espera desesperáis? Ignorar. Puedo montarte el, el de el un, un avión, venir de, de, de, de los Estados Unidos. Ignorar es un arte. Oye, ignorar es un arte. Y olvidarte de los amigos. Es una vaina seria, ¿eh? Yo bueno. te voy a decir una cosa. Este, Niños son políticos. La ignorancia me es mejor que. Me la recordaste familia. a Fulvio Ureña. Ah, no, pues Fulvio está cumpliendo. No, me recuerda a Fulvureña, que después <risa> ya cena. no le coge el teléfono <risa> a los compañeros. <risa> y la cena. Hasta de la cena se olvidó. <risa> hasta de la cena hasta se, de la no, cena no, se no, olvidó. No, pero espérate, el hombre de la cena. Sí, y hasta bien, de la, la cena se olvidó Fulvio. A diestra. Mira, vean. mira, nosotros vivimos con muchísimas aprensiones, pero es porque sabemos, porque conocemos cosas. El, el, el campesino que vive en la Loma de la Tutuma no le importa los, el coral, no Oye, le importa. si sí vive el, bien. No, pero claro, viejo. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿A qué factores atribuye usted la debilidad del sistema penitenciario dominicano? 829-451-3381. Te a digo una, desde ahora. A una costumbre. No, la corrupción, viejo. A una sí, costumbre. A corrupción. A una costumbre. A una... ¿Tú, no sabes, tú no sabes que, lo, que los. Los capitanes del ejército se pelean por sí, por, por, por, por, por ser llegar a un jefe cura, de seguridad de los penales. Al, y, y en ciertas cárceles, no en todas. Yo digo, yo en todas, en, toda. toda, en todas, sí son tradicionales, porque sí. las que no son tradicionales, que son sí. los CCR, tienen su BTP, que es una, un cuerpo especializado de vigilancia y tratamiento penitenciario. Ahí se dan cosas, pero no como se da en el sistema tradicional. En el sistema tradicional, imagina. Es eso, da pues, eso lo que se dio aquí. ¿Para qué se revolve individuo. entrar a la cárcel Pero departamental bueno, de San Francisco de Macorís? Ese revolve, ¿para que entrar ahí? Hubo quedado un es, cuarto. Esas pistolas. Y, no se, y no, se lo dieron, no se lo dieron al limpia bota que está ahí en la, en la, allá afuera. No se lo dieron al limpia -bota. Señores, vamos a continuar con el contenido del programa. Ya vieron la pregunta del día. Vamos entonces a continuar. El reo ultimado a tiros en Fortaleza Duarte... Revela, ¿cómo que revela? Ah, bueno, revela debilidad del sistema carcelario dominicano, me asusté. <ríe> sí, porque Poco después de revelando. muerto no puede revelar nada. <ríe> Como decían antes los periódicos, Peña Gómez aclara y siguió siendo prieto. Nunca aclaró nada. Nunca aclaró. Bien, señores, fue divulgado el audio del momento donde supuestamente fue ultimado a tiros un recluso en medio de un presunto motín ocurrido en la fortaleza Duarte en la noche del domingo. En el audio se escuchan hombres tratando de abrir una puerta mientras amenazan a quien se resiste a abrir y le exigen que les dé un dinero. El audio comenzó a circular en las redes sociales como parte de las informaciones sobre el incidente en el mencionado centro. Se recuerda que tras ese motín falleció Fausto Francisco Capellán, señalado como prestamista del penal, supuestamente a mano de Jesús Manuel de la Cruz, quien, según las informaciones, ultimó a este. Vamos a ver, Yerian. Miren, hay un audio que se filtró en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde se escucha la discusión. Mm -hmm. Hay una discusión por un, aparentemente por unas prendas, se oye una discusión por un dinero, eh, se oye que le dicen, pásame el dinero, pásame el dinero. Y en un momento entonces se habla también de un cuchillo, eh, se dice, ah, como, pásame el cuchillo, devuélveme el cuchillo. Y entonces luego se escuchan unos disparos y se oye algo terrible. Me Imagino que para los familiares eso debe ser devastador. La, la, la, la voz de uno de los reclusos cuando dice, luego de disparar varias veces, le dice, eso para que no te meta con los tigres. No vaina terrible, pero que no hemos escuchado a ninguna autoridad pronunciarse al respecto. Miren señores, eso para que ustedes vean lo que es el control de los medios de comunicación. Eh, que, tiene, eh, eh, que tienen los gobiernos, pero este más. Ustedes no vieron eso en ninguna primera plana. O sea, un arma de fuego, una gente que lo matan a tiros. Oigan eso, una gente que lo matan a tiros Fue asaltado en, en un su casa. centro penitenciario. En su casa. Oigan esa vaina. En un centro penitenciario y que ninguna autoridad se pronuncia al respecto eso era para que, para que vinieran y, y, y voltearan a San Francisco de Macorís para que ahí no quedara piedra sobre, sobre piedra, como dice la Biblia en esa fortaleza pero Miriam Germán que hay gente que en su, en su afán desmedido de defender lo indefendible dicen, ah pero no tiene que pronunciarse sobre eso sí, claro que sí, es la procuradora y el sistema penitenciario completo ...está bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República... ...y si no, Amado, que me desmienta... No, ...que no, fue así. procurador, es así... así es. ...el Procurador de la República... ...o la Procuraduría, en sentido general... Eh, ...es quien dirige el sistema penitenciario de la República Dominicana... ...entonces el Procurador es responsable de eso... ...entonces ahí, por ejemplo, normalmente uno siempre ve... ...que los Procuradores van a las, a, a las cárceles, van a la fortaleza... ...a visitar, a ver cómo está el ambiente... Yo no creo que Miran Germán va, va, va a visitar nunca una cárcel. Pueden anotar la fecha. Yo no creo que vaya a una cárcel. Y si va, vez va a la Victoria en un espacio eh, extremadamente preparado, porque Miran no tiene condiciones para eso. No tiene condiciones para eso. De hecho, ni siquiera sale de, de, de, de su oficina. Entonces, es algo realmente lamentable, pero es parte de la corrupción que se da en la República Dominicana. No en, los, no, no en los partidos políticos Porque hay gente que está apostando a la destrucción de los partidos políticos Sino en la República Dominicana La corrupción está en todas partes Y lo que, lo que genera un beneficio Para gente que quizá no gana bien ¿eh? Por ejemplo como un guardia que se corrompe fácilmente Porque no le pagan bien Y entonces tiene un muchacho enfermo eh, Necesita comprar la medicina Que, que está carísima eh, Alguien te la ofrece Caramba y tú terminas corrompiéndote lamentablemente. ¿Cuánto, ¿Cuánto gana un capitán? 15, 20 mil pesos mensuales de... de, de imagínate suelo. tú. Por ahí debe andar. Entonces, eh, es eso. Eh, nosotros deberíamos tener autoridades más jóvenes, deberíamos tener autoridades más, más eh, eh, especializadas en el área. Por ejemplo, Miran Germán, no tiene ningún tipo de especialización en lo que tiene que ver con, con, con, con manejo de investigación. Yo, yo te pregunto, imagínate tú que tú le digas a un capitán que está en la, en la, en la parte de, de, de seguridad, ahí sí. adelante, que son los que siempre están en esas funciones. Mire, hágase de la vista gorda que fulana eh, o fulano va a venir, viene a visitarme. Eh, trae una cosa, no le revisen eso, no hay problema. Aquí hay 40, a usted. Y tú con un muchacho enfermo. No, carajo, ganando 20 mil pesos. Te estoy diciendo, te estoy doblando, te estoy dando el sueldo sí. de dos meses sí, desep... para que haga así. Mi pero pero desespera un chingón Tú tienes un muchacho enfermo o un cobrador que está en el frente de tu casa todos los días. Mira que una televisión empeñada. Francis, miren, yo no, no puedo dejar pasar la oportunidad de recordarles cuál ha sido el devenir de las cárceles en República Dominicana donde galopea la corrupción donde se ejerce un estilo de gobierno probó, es que se llama el que... Preboste. Preboste. pero en el barrio se la conoce como probó Correcto. sé que la gente lo conoce Preboste, el probó de la cárcel que es otro tigre más tigre que el grupo más guapo es eso. Sí, y que ese, ese criterio del más tigre del grupo genera entonces una relación estrecha con el comandante y la dotación completa. Y garantiza, en cierta forma, la tranquilidad de tantos hombres recluidos allí por distintos tipos de mañas, delitos, que van desde lo más simple hasta lo más atroz. Donde nos devela además lo que es la vida en un, en un penitenciario de esta naturaleza que no está bajo la, el régimen do, de la ley 224. ¿Es? La 223. 223. 223. 224. Que establecía, Amado, que pasa totalmente distinto, aunque se da. Sí. Porque es el sistema corrupto de las cárceles en la República Dominicana y es la otra etapa del condenado definitivamente a cumplir que tiene que compartir con los preventivos que a la fecha no se le haya conocido justa causa, prácticamente transitando un trayecto de una maestría en delincuencia. Oigan esto, puede estar ahí de forma preventiva, quizá cometió un delito o se les indica como autor, cómplice o demás, que todavía no ha conocido una audiencia de fondo donde un juez le diga, usted es inocente o usted es culpable. Pasar ese trayecto en, dentro de un sistema corrupto como el que estamos viendo y hay algo que yo le voy a, a reprochar, a nuestros reporteros, que no han hecho la más mínima indagatoria de quién diablos gobierna en, este, en esta fortaleza. Te debo corregir, te debo corregir, hay un trabajo que se está haciendo aquí. ¿Mm? Bueno, pero, de, pero a todo esto debieron de decirme el coronel fulano no, de talo no, no, el general. Espérate, espérate, hay un trabajo de reportaje que se está haciendo aquí. Está bien, Una bro. periodista... Pero espérate, uh -huh. papá, tranquilo, suave. Dime. Bébete la pastilla. Eh, no la traje. <risa> que se está haciendo aquí sobre el tema. Vamos a ver cómo la periodista que lo está haciendo lo va a enfocar. Pero yo espero, porque ella tiene una teoría... Ayer me entrevistó, precisamente por mi condición de procurador. Eh, yo pienso que el enfoque que le va a dar es un enfoque que me parece interesante. Bien, pues yo concluyo. Vamos a esperar a ver... A mí me hubiese gustado que desde el principio se supiera que quien dirige el séptimo batallón ubicado aquí en San Francisco de Macorís, es ya la antigua, para poner un caso. Ajá, eso es lo que tú quieres que te digan. Quiero. Que me diga, porque dirige? aquí se ha, por, precisamente por lo que tú decías, lo no cómo se ha manejado la información, como que era algo... No, ¿Cómo? pero mira, mira, quien debió, mira, hay dos cosas, quien uh -huh. debió de haber hecho una declaración pública debió ser la Procuraduría General de la República. Claro. O a través del Procurador General de la Corte o directamente el Departamento de Prensa y Comunicación. Sí. Pero Han muchas haber... veces a ustedes no lo dejan entrar ahí. Bueno, Dime, eh, yo muchas te... veces a los fiscales digo... que son del sistema y son los responsables sí, de la cárcel y, medio y de... son los que Oye, manejan el cumplimiento óyeme, no lo dejan entrar óyeme, en es a la guardia los guardias que estaban ahí en san francisco de macorís son unos unos charlatanes sí, pero que, que está... manejaron más de cuatro armas tranquilamente pero están bajo la dirección de quién esos guardia Debió de, de una hacer. jefatura Debió de pero no sí. de no Sí. La, la, la, la dirección de, de, de Procuraduría dirección, no es responsable la, de la Guardia. No, la dirección, de, la dirección de prisiones sí es responsabilidad de la Procuraduría. Ellos son, es como el Ministerio Pero Público. Pero está entregada la custodia a los guardias. Sí. Y mira que yo te voy a decir una cosa, yo respeto, y soy un defensor incluyéndome, de que esa fortaleza permanezca ahí ahora sin esa dotación. Porque son un grupo no, de corruptos no, no, Tú sabes lo que es, tener, cuatro armas a de juego el y dos, de la, y, Oye, el cambio de la dotación Es que es una cultura, viejo Óyeme, oye, es una cultura Claro ¿Quieres que te diga Pero una cosa? ¿Quiere que, que, no, que te diga una que cosa? Quiero que alguien me llame ¿Quién oye, es el responsable de la vigilancia De los guardias guardia? que están ahí? No, el coronel ¿Cómo se llama? No sé no sé, porque Ahí eso, hubo un cambio Esos coroneles vienen, lo cambian Yo voy a esperar que alguien llame Que nos llame un preso y que nos diga y que nos señores, diga cómo lo están tratando. Vamos a saludar a Carolina claro llaman, a claro, Carolina pues, Medina que está con Ahí nosotros. Hay. Adelante, Ahí buenos Ahí días Ahí Carolina. Bueno. ¿Cómo buenos tú estás? días Amado, buenos días Yerjan, buenos días Francisco, <risa> buenos días señores, a toda la gente es una cultura. Eh, yo quisiera, eh, aparte de saber, eso. Eh, Francis oh. quiere saber quién es el probó de la cárcel. O del no, yo sabe que, que yo quiero saber quién es el encargado o el, el gobernador, no no eh, cómo se le llama. O sea, ah, era sí. no era probó. cómo no. es posible, Francis, amado, yerjan sí, amigos televidentes, que todo esto estuviera ocurriendo y que nadie supiera nada. O sea, que debía de pasar un incidente de esta magnitud para darse cuenta de que había máquinas tragamonedas, de que hay todo tipo de negocios ilegales. Pues ¿Mostraron de, las máquinas tragamonedas? Porque eh, se, eh, fue uno de los presos que lo, denunció. que lo denunció. Está la denuncia. Pero todas las ilegalidades e irregularidades que, que se dan. La procuraduría pero, de la que incautaron. <ríe> en este caso hay es un muerto. Señores, pero nosotros hemos visto, sin sí, número de videos de diferentes recintos, pero recuerden en La Vega y en otros pueblos donde salen los eh, los presos, que ya no se les llama preso. Eh, haciendo videos, haciendo videos con eh, unas habitaciones no, muy en preparadas. Es son presos, en la otra es que son internos, porque son dos sistemas <risa> sí. que operan. El, el, el nuevo modelo y, y este, pero bueno. ¿Qué la pasa? avisan con reclusos Sí. <risa> uh, Señores, ustedes han visto videos de los presos o sometidos a la justicia en condiciones que ni un hotel con música, haciendo fiesta dentro de las cárceles. Te teo, te teo. Pero vamos, Pero, señores, a recordar lo que ha estado recuerdan pasando. recuerdan una foto que salieron publicada de una presentadora de televisión que se hizo una foto en un jacuzzi, en una cabaña, con el prebote de esa cárcel? No, no lo recuerdo. Ustedes, siga, siga ustedes recuerdan lo que pasó hace un año Eso atrás, salida, más o menos, antes de entrar nosotros en pandemia, <risa> la cantidad de estafa que se estaban dando y que aún se dan desde las cárceles. Ustedes recuerdan ah, que en la gestión de, me parece, Yanalaya y Domínguez Brito se habló de, va, co, de poner como antenas va, o algún sistema eh, para bloquear las redes telefónicas en los centros carcelarios. Uh -huh. O sea, un sinnúmero de cosas que nosotros... Conocemos que vienen pasando desde todos los tiempos en la República Dominicana, en las cárceles. Pero también, supuestamente nosotros estamos en un momento de transformación del sistema carcelario de la República Dominicana. Prácticamente iniciado, si se quiere, con este eh, moderno, y habilitado, eh, ¿cómo se llama, Amado? En la capital que inauguró Jan Alain. En la Victoria. En la, la Victoria. Carcel, Victoria remodelada. No, no. No, no, no. Remodelada, no. Nueva, nueva no, fue. No, construida. Esto construido. fue como inicio de... Que ya se está requebrajando la pared y tiene filtración. Vicios de construcción. Esto fue como iniciativa de un proyecto, muchachos. Esto fue como iniciativa de un proyecto de transformación de, del sistema carcelario en la República Dominicana. Tenemos por otro lado el, el, el nuevo modelo que sí tiene una visión eh, diferente a lo que son, por ejemplo, eh, como las fortalezas, cárceles como la fortaleza. Tenía. Tenía. Tenía, ya no sí. tiene. No, no. Es que? Bueno, pero partiendo de lo que es, un no, nuevo Roberto, modelo, Roberto no donde ahí. se supone que los muchachos, no, no ahí, Roberto, los, no. pero Roberto Santana lo presentó el presidente como asesor, sí, sí, los muchachones de... que están no ahí en está la al cárcel salen, ya no está al salen remodelados de ahí. No salen transformados, Entiendo. salen como ciudadanos que pueden También eh, es mentira ingresar, la tasa de reinserción a la cárcel que ellos manejan es mentira. Y les voy a explicar por que qué. Que esos muchachones pueden salir a la sociedad reformados. O sea, cuando nosotros mencionamos en el caso particular, que ustedes como abogado y amado como es procurador, conocen más a profundidad del tema, pero como comunicador y ciudadana normal conocemos lo que viene pasando desde hace años en nuestro país con el tema carcelario. O sea, esto es un destape a la realidad que se ha vivido ahí todo el tiempo. No deberíamos nosotros sorprendernos. Ahora, sí debería de ser esto la iniciativa para acabar con todo lo que se da, no en San Francisco solamente, no, se o sea, que... en las cárceles del país. No, pero, pero nadie ha dicho que eso es nuevo. lo no, que no hemos, pero lo que hay hemos que dicho, destacarlo. Lo Yo no estoy lo diciendo que se le presentó al país una reforma. Y no, pero yo no ya estoy eso, diciendo que, ya que ustedes no dijeron eso Incluso se dijo que se iba a tumbar Miren, Yo tengo buena memoria, que se iba a tumbar la señal telefónica Sí, yo lo acabo en, de decir en la, en la, No en la, en la, pasó nada Y se compraron, miren, y se miren, compraron Unos equipos ay, para miren, eso Miren, Déjeme decirle algo El problema de las cárceles nacionales El problema de las cárceles nacionales Sobre todo las cárceles tradicionales O del sistema tradicional Es la corrupción Punto, ahí no hay otra cosa Que no sea eso básicamente. Corrupción. Se, corrupción. Segundo, segundo, la corrupción en las cárceles tradicionales es una cultura y tú sabes o ustedes saben lo difícil que es enfrentar una cultura. Es una cultura donde interviene la, el ejército nacional que le da custodia y donde intervienen también en una mayor o menor medida los civiles que representan o que están de parte de la Procuraduría. Cuando Domínguez Brito se peleó con Monchi y Rodríguez. ¿Se acuerdan de Monchi y Rodríguez, que fue director nacional de los comedores económicos? Sí. Con Monchi y Rodríguez se peleó Domínguez Brito por no sé qué, qué cosa. Dicen que había un problema político de por medio, porque lo eran santiagueros. Y al final rompieron. Y Domínguez le dijo, yo no le voy a comprar la comida al comedor. Y nombró a un ingeniero, y ese ingeniero, de nombre Francis, no me acuerdo el, el, el apellido de él, Luego Domínguez, como hace con muchos de sus amigos, le sacó la alfombra debajo de los pies. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El tema es, sí, el tema es que él nombró a esa persona y esa persona iba pueblo por pueblo comprando directamente... los derechos. No, comprando directamente al comercio local el alimento que se le mandaba a eso. Y ahí se dice que hay unos líos que nunca se desataron porque era Francisco y el gobierno era del PLD. ¿Me entienden? No pagaron. Aquí mismo Eufemio Vargas uh -huh. fue contactado con la finalidad de que le abriera un crédito. Y Eufemio me, me llamó a mí como procurador para preguntarme si, si lo podía hacer, como para decirme... Para garantizar que, su crédito. Exactamente. Y cuando él se enteró de que Eufemio había hablado conmigo, le dijo que no. ¿Por qué no quería que el procurador se enterara de esa negociación? Porque había algo turbio de por medio de ese descuento. Entonces, es un problema Mínimo. de mínimo Es un problema de corrupción, donde está todo el mundo porque es una cultura. ¿Ok? Entonces, creamos el modelo penitenciario nuevo, los CCR, con todos una, una, una, unos criterios bastante avanzados sobre seguridad, sobre tratamiento, la teoría de cárceles de segunda oportunidad, etcétera, etcétera. Ah, bueno, basado en el tema de la justicia restaurativa. ¿Verdad? Sí. Y se crearon las casas la casa del Redentor alrededor de cada cárcel de esta, que lo hizo la Iglesia Católica a través de la pastoral penitenciaria de la Iglesia. Todo se montó un tinglado. Tanto es así que lo único que la República Dominicana pudo haber dicho que era potencia en eso, en el sistema carcelario. Nosotros asesoramos las cárceles de Panamá. Nosotros asesoramos las cárceles de Guatemala. Ese modelo se instauró en esas dos naciones, y no recuerdo si en otra más, Producto de las asesorías que le daban la gente de aquí. Tanto es así que la escuela penitenciaria de Guatemala se llama Roberto Santana Sánchez. No es por otra cosa. ¿Cómo? O sea, para que lo sepa. Pero Anote no eso ahí. Qué interesante. La escuela de formación penitenciaria de los vigilantes penitenciarios de Guatemala se llama Roberto Santana Sánchez. Y allí operan unas bandas interesantes. Y eso, y esa gente lo formó la escuela, la, la escuela. Nacional Penitenciaria de la República Dominicana formó a esos guatemaltecos para que le den vida. O sea, es nos, oye nosotros tuvimos en un momento sí. con Radamés Jiménez y Roberto Santana tuvimos en un momento ¿qué pasó? estoy muy lejos del micrófono es a una cuarta que dice la regla. pasa que a ustedes les gusta meterse el micrófono casi en la boca, no, bueno, no entiendo ese gusto santísimo, ¿qué es esto? <ríe> pero es verdad, no entiendo ¿qué es esto? Oye, enseñate contra los guardias, Oye. contra la procuradora. Que no sale no, de su oficina. A la procuradora no, eso fuiste tú que le dijiste. No, pero que no sale no, de su oficina. Que quiero, pero que vio pero, venir a y no vino. Que quiero a corregirle algo. Déjeme, de, de, de, con respeto a mí. Déjeme, déjeme, espérate. Ah, no, no, no, no, no, no corregirle, orientar. Déjame. No, corre, no, a mí no me corrijas nada. Di tu déjame opinión, terminar. Dejar, ya yo sé mía. que tú eres igual que el teteo ese. Déjame terminar. Si quieres no te aconsejo. A mí nadie me va a imponer. Déjeme terminar la idea. Déjenme ser ese proyecto Diga usted lo que usted piensa y déjame terminar. Bien. Bien. Pues te voy a oye, nadie me baja línea. Mira, oye, el modelo penitenciario, el modelo penitenciario con la escuela, con todo lo que él implicó, fue algo magnífico en su momento con Roberto Santana a la cabeza. Cuando viene, cuando se dañó, y cuando viene Imael Paniagua y asume eso, ahí comenzó Imael Paniagua a soltar cosas. No sé por a, rec, qué. A, re, a, rec, a, a recular. A recular. Porque habían cosas que se habían avanzado. Y el sistema. Y el sistema lo estaba percibiendo, pero para el sistema corrupto interno le era un freno. Y el le sistema, era Un, un oye, sistema que le limitaba para claro, lo que, que era ese, ese gobierno, porque así es que le llaman gobierno. Óyeme, y el sistema que era lo mejor que teníamos, que, que lo que podíamos exhibir comenzó a relajarse de forma tal que ahí adentro ya se da golpe. Que al, no debía. Ahí, ahí, ahí adentro ya hay celulares donde la gente se comunica. Antes tú tenías el derecho de comunicarte con tu familia o con alguien una vez al día. Cinco minutos, dos minutos y tú. Cada vez que tú necesitabas el teléfono Una vez al día tú lo hacías Pero no tenían celulares Y entonces ya, ya hay celulares allá adentro En la cárcel, en los CCR Estoy y hablando han, de que y Han hecho visitas bastante. sorpresa Han sacado muchísimas entonces, cosas Y oigan, como quiera están las cosas entonces, Y mira, después de la visita sorpresa Que hubo una visita sorpresa Y se llevaron muchísimas armas Oye Encontraron drogas Habían armas de fuego Yo espero que Patricia Lagombra A quien conozco desde que comenzó en el sistema Desde que fue eh, Desde que se enganchó como BTP yo espero que Patricia Lagombra, que conoce desde el primer momento el sistema, pueda echarlo hacia adelante. Pues mira, señores, te... aquí había un patronato uh -huh. donde estaba Corripio. Aquí, hubo, aquí hubo la oferta del, del, del, del, del, del, de Corripio y de ese patronato de crear zona franca dentro de las cárceles con la finalidad de que los presos trabajaran desde ahí y que su dinero pudieran alimentar a su familia. Eso para mí ha tenido resultado en algunas cárceles que producen muebles y otros tipos de manua y manualidades. Lo que ha hecho Jaime David en Salcedo en es Salcedo. espectacular, señor. Entonces, fíjate una cosa, amado. Cuando hacemos este recuento... Te podrás ser enemigo de Jaime. Mira, pero cuando Jaime, hacemos no, no, este recuento, con Jaime, con Jaime él, no él se ha echado eh, encima con a Jaime transformar no a Jaime puso a Salcedo claro. y a Tenare como tacitas. Claro. Entonces, en hay, que, hay que decir la Mira, verdad. El no problema dicho, eso es no... eso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para enfrentar la cárcel? Que se enfrente a la corrupción. Correcto. Ah, Mira una, una cosa. A todos los niveles. Cuando yo hago el recuento de lo que ha sido la historia de la República Dominicana en el sistema penitenciario tradicional y ligando al grado de, de desinformación que tenemos, porque fíjate, el control social es importante. El desconocer o el mantenerse en una plaza en bajo perfil, donde la gente no los conoce, no son reconocidos sus actos muchas veces. Pero esto no puede pasar desapercibido sin el reproche social a quien teniendo la responsabilidad de garantizar la seguridad, el libre o en la restricción necesaria para un... Para una población penitenciaria o de presos con características como en lo que se escuchó en el audio, que son, están dispuestos a arrancarle la vida a cualquiera, eso no es juego, ni puede pasar desapercibido, ni, ni tan sencillo, Miren. lo que ha pasado aquí es grave. Oiga la pregunta que? Que del pero Eso, eso que, ha habido por Eso, todo tiene, el mundo? Que desmen... eso, ¿Eso tiene que descubrirse sí, hombre, ¿A Francis? qué factores atribuye no. usted la debilidad ah, del sistema penitenciario porque, dominicano? Eh, eso fue es una tontería que Esa una es gente, la una pregunta casa, una tontería, Háganos el feedback 829-451-3381 este no. no, no, no. Nuestra vía de comunicación a través a través de la red social WhatsApp Ahí está la pregunta del día Vamos Carolina no es, no estoy hablando del muerto, señor, no, no me estoy refiriendo al yo. muerto, no, no. lo que es una hipocresía de quien se altere hablando de este tema, porque aquí todo el mundo sabe no, lo que pasa en las cárceles, Hipocresía. O es nuevo. Hipocresía aquí no, no, no sabemos no, no, se lo que le se da la la duría, responder por eso pero claro, eh, le corresponde. pero claro, ¿y quién ha dicho que no?